no, cuando uno está en política salen todos los locos arriba. Diputado trabaja en proyecto de ley para que canciones pasen un filtro antes de ser promovido. No sé qué filtro que está hablando. Víctor Suárez, diputado del partido de la División Dominicana, PLD, de cabeza me duele, por Santiago, aseguró el miércoles 22 de enero que trabaja en un proyecto de ley para que las canciones pasen por un sedazo. Cedazo es un colador, popularmente hablando, antes de ser promovido incluso por las redes sociales. Así lo expulsó en la sesión de la Cámara de Diputados. Al referirse el tema La Bebé, una canción urbana interpretada por Lirochat, Black Jonah Point y Secreto, argumentando que las letras del tema atentaban contra la moral por su contenido vulgar. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía Prohibió el pasado viernes la promoción de televisión y radio de la canción, pero ese tema se mantiene en las redes sociales. Estoy elaborando un proyecto para corregir el problema que las canciones pasen por un sedazo antes de ser promovida, adelantó Suárez. El legislador afirmó que se trataba de un control que funcione de manera preventiva, no como hasta el momento ejecuta espectáculos públicos que luego de popularizarse la canción es prohibida a radio y a televisión. Vamos a legislar para que los artistas, autores y productores, antes de sacar un tema por las diferentes vías, deban someter la letra a Dirección de Espectáculos Públicos para recibir un permiso de su difusión. Precisó a través de su cuenta de Twitter el caballero. Víctor Suárez. ¿Por qué que ellos no registran para aprobarme los préstamos? Yo le voy a ser sincero. Bandido. ¿Por qué no sí, le crean un filtro a los préstamos? Si la canción... Ejemplo. Oye, ¿cómo funcionaría eso? Vamos a poner un ejemplo que yo saque una canción. Qué ¿verdad? loco. Y esa canción como un vehículo, un vehículo. Tiene que sacar los papeles de ese vehículo. ¿verdad? Entonces esa canción tiene un documento, una, una, una vaina, una aprobación de espectáculo público Mira, esa canción está apta para que se difunda. O sea, que tenga difusión, la, la, la evalúan, la analizan y se aprueben. Yo ahí lo veo bien, eso está bien. Hay un inconveniente que eso solamente va a funcionar con la música dominicana. Entonces cuando usted venga y me comienza a pasarle filtro, filtro, filtro a la dominicana, la extranjera le va a dar en la madre. Que ahí es que viene el sí. Que eso fue lo que pasó cuando el ITIN diario comenzó con la campaña de letra limpia todos los urbanos. Sí, letra limpia, letra limpia. Vinieron los boricuas con Brian Mayer. Brian Mayer. Anuel. ¿eh? Y tú, esa vaina con esa ley explícita. Entonces, te, como ¿cómo tú vas a controlar te... un artista afuera? ¿Cómo tú le vas a controlar un artista que se por que Ahí es el inconveniente. Ellos quieren coger sonido con las sí, cosas. no se pero para lo que cojan sonido con... qué no aprueban esa ley? De no no la está la mal si tú tamón. lo analizas, tú sabes. Pero, sí, pero ¿cómo tú vas mundial, mundial, a controlar... Está muy bien. Mundial? Está, pero, ¿cómo tú vas a controlar la música extranjera? Está muy bien todo eso. Lo que pasa es que se quieren hacer lo gracioso en el momento más oportuno, en el momento en el que le conviene a ellos. Porque están en política, Señores, ese, ese va a pirar diputado creo otra que, vez. ¿Cómo que se llama? Pero señores, que, pongan más con... que le pongan un filtro a los préstamos, para que cojan menos préstamos. Sí. ¿Por qué no le ponen un filtro a eso? ¿No le aprueban todo a Danilo para que se lo gasten en campaña? Víctor Suárez no ha no escuchado Esclava de, de Anuel. Víctor Suárez, no, tú no, no has escuchado Esclava. No, ese no, no ha escuchado, no, ni nada. siquiera la bebé. Y la marco novela. Queda, la de, la de, novela. No, no, vamos con la música. Él no ha escuchado Esclava de Anuel. Te mata y de Brian May. Y de Brian Mayer. Él no ha escuchado Esclava. Él no ha escuchado... A donde está Mille en un Yequis. ¿Eh? <risas> Eso es lo último. Dios mío, no está esto todo. ¿Tú, no ¿Tú crees que le ha escuchado la canción? ¿La ha escuchado esa? O, dime otra, otra, que está fuerte, fuerte. Boricua infaja de trajero. Señores, este país no aguanta una dale, dale, ley. Saca, Estamos dale, cansados dale, dale, dale, de ley. Esto no es asunto. Déjame decir que es llamada, que la gente no está creyendo. ¿Qué es llamada? Oye, Luis, que va a hablar? Diga, habla. habla está habla. una seña. ¿Qué pobre? seña tú? Tu... No, no habla. Habla, José Luis. Eh, mira. Saluda al público primero. Saludo. Eh, vi que estaban haciéndole una queja al diputado que está sometiendo ese proyecto. Dije que no está mal, pero hay un problema. Cualquiera porque porque lo oye hablando. Viendo, mire, lo primero que tenemos que saber es que él es un diputado de la República Dominicana. Ok. Es lo primero. Tiene que legislar para los dominicanos, okay. no para los boricuas. Ajá. Okay. Entonces. Cuando uno propone algo para el patio, Ajá. no vengan a comparármelo con los de afuera, porque los de afuera, okay. porque tú que el otro, el porque que lo no, okay, ok, está okay, okay, bien. Pregunta José Luis, para que tú entiendes. Vamos a educarnos pa nosotros, al otro, lo que, nos nos que... Nos lleva el diablo, vamos pero a educarnos okay, ellos, nosotros, ok, ok, ok, okay, okay. okay. Porque uno no, no, no, no canta más que la esa y, y gana dinero Yo no Oye, perdóname, perdóname, José Luis, escúchame. Yo no te estoy diciendo que vamos a controlar los de afuera, yo te estoy diciendo a ti, escúchame. Si tú le prohíbes a los muchachos... Claro, ok, programa. escúchame. Si tú a los muchachos les metes un filtro y todos los muchachos urbanos, todos van a cantar limpios, ¿verdad? Y la ola de YouTube, de Spotify, de todas las plataformas digitales, Facebook, todo. Que vengan con los boricua, Como tú... Con los hijos tuyos, tú vas a controlar eso. Si lo de, si, si la música de, de extranjera bueno, está explícita, ¿cómo tú lo vas a controlar? Pues déjame no hay forma. Dame responderte. Yo no okay. te voy a explicar. Dime. Claro, mira. Mm. Cuando usted pone música, no necesariamente es de internet cuando usted anda con una jipeta a toa, con un CD, con una cosa que hay niños que la van a escuchar pero que esos niños no están en capacidad de entrar pero a internet es lo a mismo y están consumiendo acabo... la misma sí, basura pero ¿Y, qué ¿Cómo van, ¿y cómo, va, pero ¿cómo, ¿cómo la, la ley va a regular, eso? Va a regular ¿Cómo eso? eso? ¿cómo la ley va a regular pero eso? pero que tú estás regulando lo de otro país comienza por regular no lo es, tuyo que Pero vamos a mandar a, a otros no, no Jorge, es que tú no estás entendiendo es que se va a entrar, usted mire Jorge Luis el que lo oye a usted le da un préstamo porque usted quiere hablar muy bonito oiga si, tú si usted prohíbe, lo aquí, prohíbe la gente de aquí, la música se va que Lo va que va a tú meter. oye, ¿qué es lo que tú pides en la discoteca? Anuel, Brian Mayer, maldi, Ellos no esa gente el que, que no va a tener el filtro. ¿Me entendiste? Yo lo Entonces la a... gente va a buscar. Música de los extranjeros. Sí, pero tú me estás hablando de un público selecto. Selecto de qué? Tú me estás hablando de discoteca. No, no, todo el mundo. Eso es lo que estamos hablando. Es selecto, la discoteca selecto. ¡Tú el mundazo! Es lo mismo. La selecta de una salsa. Quiere buscar la quita para tagar. No, no, no. Es que se va a transmitir esa canción. ¿Y cómo tú la vas a controlar? No tiene. Oye, Le voy a explicar porque no tiene sentido. Le voy a explicar por qué. Si usted le mete un filtro, atención el Pimentel, que lo a allá aplaudiendo para que aprenda. Para que aprenda, para que aprenda, mira. Si usted a los niños dice, bueno, viene el Mozo de la Pala con una canción muy bonita. Ok. El niño que está en un celular todos los días va a escuchar, va a buscar música. La canción Tusa. De Carol G. Es que yo estoy bellaco y dónde? ¿Cómo tú el, la vas a prohibir? prohíbe la canción Tusa. Tú la prohíbes, verdad? Y que los chavaquitos no la van a buscar. Ya se la en da. YouTube. En Spotify. Te ¿Estás entendiendo? Ya después que está pegada, eso es lo que eso él quiere es. decir. Entonces, no es forma de tú hacerle un filtro a los dominicanos si los extranjeros se te van a colar porque ya la, el internet es global y todo es en la música. Tirándole eso tirando a la luna. Es imposible. No lo puedes controlar. No, tú no lo puedes controlar. controlar. No lo voy, tú le voy a hacer una multa. Esa, ah, esa, hacer esa algo, ley, una multa grande y ya. Esa ley se me parece a la de la Juca, que hay Juca en todos los lados. La UCA, todo el mundo No, porque bueno, la, en la, en la ley de la Juca, si se cumpliera. Tú dices, bueno, vamos a cerrar por todos los puestos de vaina, de... de, Varna, de que no se país, Que no entre al país Se es, puede, es, pero como tú no vas a permitir Como tú no de... prohíbes y no, y no controlas la importación Exacto Exacto, Exacto. me entiende? entonces no hay otra cosa. Pero que si, la, si, si el gobierno le diera la gana De decir no hay majuca aquí Lo controla claro. Ahora que... el gobierno aunque le dé la gana De prohibir música y buscar la forma de filtrar No hay forma que las redes sociales Usted no escuche música explícita Yo tengo no una pregunta forma. a ti ¿Y los otros exponentes dominicanos de otros géneros que no usan esa morbosidad y esa suciencia no en pegan, su letra? No se pegan. No se pegan. ¿Cuál Yo no cuál puedo dime? mencionar a ti más de 50 Mo dominicanos. Dime dale, dale. y comenzamos. Leche, una el más grande de Latinoamérica. la guerra? Guerra. Ay, pero de por Dios. Comencemos. Fernandito. Comencemos. Fernandito. Pero guerra, no la tiene fea, pero tiene doble tigo. sentido. Tú no, Lento, o tú no has no no escuchado. Escúchame, Jorge Luis. Está bien. Más de 60. Claro, él no ha escuchado la canción de Juan Luis Guerra. Quisiera ser un pez. Ok, me toca a mí. Para mojar, miren, así, como, como, y La niña quiere que le den su leche. <risa> Fernandito Villalona y los hijos de Rey. Mire cómo, ¿sí no? mire cómo yo lo voy a matar. Espérate, Neto, mira cómo yo lo voy a matar. Luis Vargas, era plebísimo. Mira cómo yo lo voy a matar. Ok, Acecha, él mencionó a dos artistas que en su momento se han pegado, que son Juan Luis Guerra y Romeo Santo con letra limpia. Mira cómo, te, cómo dice como dice Playmaker, mira cómo te voy a enterrar. Ay. Yo quiero que tú me menciones exponentes de Bachata Nuevo, que se han pegado después de Romeo Santo y Prince Roy. Dime uno solo, Ojo, haciendo uno música solo, de ellos. Uno solo. uno solo. Uno solo. Te voy a esperar, me voy a quedar aquí sentado. Mira no, mira no, ¡Mira no, no, mirá no, lo voy a esperar Oye, aquí, mira. Atención, Villalona. No, oh, pero lo voy a esperar aquí. Pero tú te cantitas. Tú te cantitas. Tú, te te llora, ¿Dónde te tú nuevo, estás sacando sacando promoviendo un muchachito ahí que lo pone de bomba de programa. Porque yo, yo lo ayudo, expertos. porque yo Ay, lo ayudo. ¿Qué dicen? que te enterrando lo que no se puede pegar, lo nuevo. ¿Qué dice Neto? ¿Qué queremos que se pegue? Que queremos que ahí se pegue. Nosotros estamos ayudando a eso. Atención, Villalona. Quiero que me busque el tema de Fernando Villalona y los hijos de Israel la leche me la ponga ahí. Por favor. Por favor. No tenemos que dónde No tenemos pausa, que ir a una pausa. No tenemos entonces... que ir Darwin, Darwin, si <risa> ve, a, a una pausa. No tenemos que ir a una pausa. No tenemos que que a una pausa. que a una pausa. que a una que